así la opinión de Ángela Aguilar ante estas fotografías, fotografías que ayer se divulgaron en las redes sociales. Esa es la información de los espectáculos. Que tenga un excelente fin de semana.